Vengo de una familia en lo que los recursos son un poco limitados. Mis padres han podido tener dos hijos en la universidad. Nunca me imaginé que a mis 21 años iba a conocer Europa. Y pues este spin fue y ha sido un regalo muy bonito, digo yo, del universo y consecuencias de ser una mujer emprendedora.